Yeah, yeah, yeah uh. Patadas al mentón Bruto calentón Quiere reggaetón Pero solo soul Sabes colocón Como en Comic Todos disfrazados Sin saber quién son Fake like Super Bold Roger, te cosas the boss, soy peor que vos Miro al cielo sin creer en Dios, Me veo a los dos, al toque, invoqué su recuerdo y los ojos se emboqué Morir en París como Tarkovsky, yo amo mi país pero más el arte Aprendí lo lindo que tiene poder morir en cualquier parte Encontrarte sin ser un stalker ¿Por, por, por, por qué? Preguntan por qué Atendé vos, el del que yo no sé si es la merca o la Merkel, usted ve, haga su vida como le plazca Pero justifique ese cartel desde un plano cenital siglo XXI, vigilancia digital circunstancias anormales en el bar entraron de pares y solo un par fornicaron como animales dale dale sales de tu party el garre... te repito que ese cuello sufre vértigo odio el pacto tácito entre honor y mérito lo meramente técnico frágil concepto de lo estético perverso motivo con el que empieza a exigir belleza humano hermético uh. con lo que escribo te salpico tipo el serpico un oído solo, tecnología de diapasón vos delegaste la razón, corte ejército casi bíblico Juan Cruz, Fender Confu, Ciudad Luz, suena Papo Plus le pondría la tapa piso parental rapper teniendo sexo con instrumental si se te va, a terminar en el vilar de vos se dicen vos, alguien párenlo, alguien párenlo